Se viste como en la tele, actúa como en la tele, habla como en la tele Y creen que la, hay un bicho suerte de los chicos que la gente dice Ay, cuando pasó algo que, que, que vieron que nunca han visto, ah, es como en la tele Si no lo que dice la gente al escuchado, que dice Ay, oh, esto es como la tele Están diciendo que lo que es la tele es más real que, real, que lo que tú viste que es real Es como una construcción de la barra, ¿no? O sea que la tele es más real que lo que es la en la cultura de Chaco. Bueno, el lenguaje de la tele se divide en tres: visual, el auditivo y el lenguaje verbal. El visual la son las imágenes, los que vemos, el, aud el auditivo verbal y no verbal, por ejemplo, las palabras, la música de fondo del no verbal, o el lenguaje verbal, dado por las informaciones, me dices, pero vamos a pasar rápido. ¿Qué en los televisivos existe la interpretación? ¿Cómo qué programas son de interpretación, chicos? Ustedes creen que no? no tengo ni idea. Los programas Los programas por ejemplo. O ¿Oh? ¿Cachuleros que veíamos cuando, chicos. La novela, claro. 31 minutos. Exacto. Bueno, aquí están los de información que son los noticiarios. ¿Qué otro más, aparte de las noticias de información que hay chicos? ¿Sí ¿Existe alguno, no? ¿Alguno más aparte de las noticias? ¿Informe? Sí, los documentales cumplen doble de función: de información y entretención. Por ejemplo, cuando la presidenta da los discursos en la tele, o ¿eso ahí día están generando información?